Susana Jiménez y Graciela Borges, ¿no se quieren? Es una pregunta que nadie imaginó jamás. Pero para responder este enigma, hay que remontarse a aquellos años en donde la joven actriz Graciela Borges brillaba en el cine y Susana la admiraba con recelo siendo una representante nacional. No tengo ganas de seguir ningún examen después de todas las carreras más provechosas. La tuya, por ejemplo. Llega el atardecer en su coche de Montevideo. Tendré que aprender ciertas cosas. ¿Qué cosas? ¿Cómo se entretiene un hombre que va a morir? ¡Ay, lo acompaña el sentimiento! No <risa> <risa> te aproveches, Alberto, por favor. ¿Te vienes siguiendo? Sí, ¿de quién es el velorio? No sé, yo llegué hace 10 minutos. Me dieron la mano 40 veces. ¿no? <risa> ¡Pobrecito! Sí, Alberto, estamos exagerando un poco. Alguna vez alguien dijo que esto trae suerte. Sería un ab... abstemio. Eso sería un abstemio porque a nadie que le guste el vino le puede traer suerte que se le caiga. bueno no Vos sos mujer. Las cosas son así o así. Pero a veces no son así o así, sino así y así. A ver, ¿así así que quiere decir? Hombre y mujer. ¡Verdad! ¡Pero qué linda que está! ¡Ay, Esa mi amiga amiga, amor, querida. querida! ¡Por favor! ¡Mi amor! ¡Vení, vení! La que le sí. deje mensaje. Todo sí, el ella siempre sí me deja mensaje. Sentarte. La, la Gra, que fue? La, yo te cuento de la Gra. Fue mi primera ¿Cierto? invitada durante. Cinco, ¿Qué sé yo? Ocho años. Dicen las malas lenguas que el camino que recorrió cada una dentro del mundo del espectáculo fue el origen de todos los males. Ahí habría nacido la distancia entre ambas. Mientras la Borges se codeaba con las figuras del espectáculo internacional, Susana solamente era conocida en nuestro país. Es el despiplume. Es el despiplume. Desplumas, capo de copas. Desplumas, copa de capos Por mejor sabor, por más templador. Yo quiero que esconte tres tres plumas. Es el despiplume. Ya me decía la gente, viene Graciela y Ricardo. Y ya cuando no empecé a venir dije, no me querrán más. No, no querrán, que no. no me querrán más. No, me querrán más. Hemos pasado en la vida mucho juntas, buenas y malas. La historia entre la Borges y la Su. Es un tobogán de emociones, de idas y vueltas, de amor y odio. Por eso hoy, por primera vez, te vamos a contar la historia secreta de una guerra impensada. A ver, bueno, por supuesto tenemos testimonio también de Graciela Borges. ¿Qué dice? ¿Eh? Hoy Cree. tenemos oh. la palabra de Grace. Ah, la, la, Pero antes ah, quiero que nos cuentes, Tartu, ¿de qué se trata esta historia secreta? En rigor es una historia de envidia. Lo dije y, y acentué bien la B corta, ¿no? De envidia de Susana respecto a la carrera y al rol protagónico que tuvo como estrella internacional Graciela Borges. Porque si vos repasás, hay que irse un poquito para atrás, pero recién veíamos imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina tuvo el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, uh -huh. que es un festival, el único festival latinoamericano clase A. ¿Qué quiere decir que sea clase A? que está al mismo nivel de Cannes, por ejemplo. Claro. Ah. Entonces, siempre Festival de Cine de Mar del Plata, durante mucho tiempo, en los 60, venían las grandes luminares de Hollywood y del cine europeo. Todas y cada una querían conocer a Graciela Borges. Claro. Graciela Borges era... Porque Graciela Borges empezó a trabajar desde chiquita en cine. Sí. El cine argentino tenía penetración internacional. Entonces, cuando la veían, se quedaban impactados con Graciela Borges. Querían conocerla. Sí. Por ejemplo, en el año 60, Warren Beatty, todos conocemos a Warren Beatty. Pero claro. Warren Beatty se enamora de Graciela Borges. Pero se enamora, hola, yo quiero a Graciela Borges. Sí. En el Festival de Cine de Mar de Plata la llamaba todas las noches a la habitación de Graciela Borges. Graciela Borges jamás le contestó. Ay, qué gente. Jamás. <risa> ¿Warren Top. Beatty? No. Yo soy Graciela Era Borges. Era hermosísima y talentosísima. Una cosa de loco. Mira Loki. todo. Una cosa de locos. Dos años más tarde, claro, Warren Beatty habrá llegado a Hollywood. Che, Graciela Borges, nada. Es una cosa de locos, la vi de cerca, no me dio bola. Deja que voy yo, dijo Paul Newman. Ah, a mí. Ahí <risa> a mí. Qué top, ¿no? Paul Newman. Sí, claro. no más bomba, claro. bomba. ah, bombas. Mira mirá lo que es Paul Newman. Uh, no, no, claro. Terrible. Pasa o sea que, perdón, ¡Se parte solo! La veías también a Graciela en, en la, los videos, en, en las no, no, películas, la yculación hermosa. Sigue siendo para Un... mí una de las mujeres más lindas de la Argentina. Tal cual. ¿Y entonces tú... es qué pasa? En el 62 viene al Festival Internacional de Cine Mar del Plata. Escuchá lo que hace Paul Newman. Vivísimo, Paul Newman. Pero <risa> sea, aquí le he muy ya, ¿no? Claro. Graciela Borges. Esta, me tocame. ¿Amar a de plata en qué van? ¡En tren! Oh, oh, lo, que tren. Se, lo que tarde más. Dame yeah. lo que tarde más, dijo. Give me the slowest, dijo. Dame lo que tarde más. Mar de Plata, ¿qué es lo que tarda más? El tren. Vamos en tren. Se <risa> le sentó al lado. Chamullo. ¡Ay, ajá, no! Bien. Fíjate lo que son las fotos. Hay, hay fotos inclusive que la sí, sí, sí, está chamucando ya en el cuellito, ¿viste? Cuando ya le dice... Ahí, ahí, mirá, mirá. ¡Uh! Yeah. Ella, cho. Ella, feliz. Qué, qué belleza a los dos. Y juntos, Dios mío. Tendrían que haber tenido un pibe, ¿no? Pero cómo? No. Ah, ¡Qué belleza! Sí. pero Tendrían que haber tenido un pibe. ¿no? Ese pool genético. La, La perfección. perfección. mía! Y entonces, Tartu. Tampoco. ¿No lo logró? No, no, no lo. No le... A ver, lo dejó avanzar más, pero también le cortó el otro. Porque es una diva. Claro. Es una... Era una diva, ¿entendés? Bueno, todo esto sucedía. Mientras, claro, Susana estaba dando sus primeros pasos en la revista, comedia, burlesque, no sé. Oh, que, ¡Ah, qué duro! Pero es la verdad, chicos. ¿Vos viste el aviso ese de Tres Plumas? Bueno, bueno pero... se si usaba en bueno, el no, También, vos de una botella, bueno, chico. por pero, favor. Pero, pero, fue el pero también era un comienzo, claro. Claro, pero... uno empieza como puede. ¿Cómo empezó Graciela Borges? Haciendo cine. Bueno, bueno pero tuvieron pero carreras pero diferentes. Ahora le aparecieron otras oportunidades. Claro. Bueno. Se le dio por la publicidad. Ahí va. Ahí está. Por eso te digo. Entonces, Susana siempre vio esa diferencia. Con el tiempo, Susana, obviamente, creció sí. creció como artista. Yo, particularmente, considero que es una excelente actriz de comedia. Sí. Los pasos de comedia que hacen Susana Espadafuchile son muy buenos. Sí. Pero, claro, estamos... A ver, era el humor de Hugo Sofovich, O sea, claro. otra vez. el humor de Hugo Sofóvich. O sea, bueno. No, bueno, pero por eso, digamos. No ningún es. Eh, no, pero empieza a tocar como techos, Susana. Entonces, Entonces veía no solo, digamos el recorrido de la internacional de Graciela Borges. Pues Susana tiene muy poco Europa, también hay que decirlo. Entonces, como, Susana cuando, viste, en Europa se siente como rara. Como diciendo, bueno, pero claro, iba Graciela Borges al Festival de Cannes. Hola, ¿qué tal? Se sentaba a comer con Audrey Hepburn, con Catherine Deneuve. Claro. O sea, otro nivel. Sofía ¿Y y Lore, Susana, ¿no le dicen a Sofía ¿Y y Susana Lorena? Susana nunca fue al Festival Susana de nunca, Cannes? O... Hizo, fue un par de veces a San Tropez, se perdió compró ropa. Ah. Lo que hace Susana, ¿dónde va a comprar ropa? Y vos decís, bueno, no, acá no es para comprar ropa, Susana. Pero bueno. son malo, Tartu. Con Monzón, ¿no? ¿no? Con Monzón sí, sí. tuvo no mucha vidriera, ¿o no, Tartu? ¿Cómo? Con Monzón. Con Monzón, tam pero, ¿no? pero tampoco, el, el famoso en Europa era Monzón. Sí, es verdad. Eso. El famoso en Europa era Monzón, guarda, ¿eh? no Pero Monzón también estaba visto como el, el bruto argentino, ¿entendés? Les encantaba tenerlo a Monzón porque era el morocho, ta, ta, ta, ta el campeón de box y Susana siempre tuvo esa cosa, esa mirada con Graciela Borges. ¿Por qué? Porque es la carrera que a ella le hubiera gustado tener. La, la, ahí voy La admiró toda su vida. La admiró, la admiró, como decía Borges, la admiró hasta el plagio. Bueno, no, acá la admiró hasta la envidia. Por eso dice Susana, vos fíjate todo el comienzo de esa nota, esa nota sí. que, que hizo, que estamos viendo que está en negro oro, esa nota es rarísima. Porque Susana... Estaba sentada con el negro oro. El negro oro oficiaba el conductor sí. Susana Jiménez, ¿te acordás, no? Era el conductor de Susana Jiménez. Y era una especie de tribuna de tributo a Susana, ¿entendés? O sea, no eran pares de Susana. Era gente que iba a rendirle tributo a Susana. En el medio, ubicada en el asiento número 106, oh, estaba Graciela Borges. Al lado del baño casi. Sí, la hacen bajar caminando y oh, vino Graciela. Y Graciela es lo primero que le dice, porque Graciela es, es divina. Le dice... Ah, acá está Susana, la que no me responde los mensajes. Uh. Ajá. Todo ahí, ¿eh? Todo ahí, se lo dijo. ¿Ah, ¿se sí? La... Y sí, se la chantó. Como una lady, pero se la tiró. ¿Pero por qué? Porque Susana, una vez que llegó a ser número uno en Argentina, no la invitó nunca más al programa. Ella cuenta, al principio venía Graciela Borges con Darín al primer programa. Al primer programa. programa históricamente... Después Graciela no iba nunca más en todo el año. Ah. Darín repetía. Bueno, después ya Graciela tampoco fue ah. al primer programa porque... Porque Susana estaba bien arriba. Sí. Ahí es donde aparece el resentimiento que te digo de decir, bueno, a mí me hubiera gustado tener la claro. vida que tuvo ella. A mí nunca me vino a buscar Paul Newman en tren. A mí me claro. yo lo tuve a cacho Castaña escondido en el baúl de un Torino. Perdón. O sea, ah, bueno, ¿entendés claro, la diferencia? Para, para. Ent a ver, ¿entendés la diferencia? Mirá, Fartu. mirá lo que es Paul Newman. Sí, sí, eso... Era cinco cosa. horas es en tren chamullándosela. ¿Y Susana que dice? No, bueno, pero, por, por mí bueno, Cacho pero... Costaña se, se, se escondió en un... Todo tiene su adrenalina, Vamos. Tartu. Todo tiene Y además ellas, ellas, ellas ahora tienen relación, ah, ellas tienen oh. una amistad a lo largo de todos los años. ¿Pod ¿Podremos escuchar la palabra de Graciela Borges? ¿Eh? Le pregunto a mi productora, Nati Palmeiro. ¿Podemos? ¿Lo tenemos? Dale, a ver, ¿qué dice Graciela Borges a todo esto? A ver... Hola, Cari. No, me, me, me, me acaban de contar, todavía estoy en viaje, pero hay, hay un error de información porque la primera vez que me hice amiga de, de Susana, que después fue para siempre, gracias a Dios, eh, de verdad hay gente que no me gusta y tampoco lo digo, no no lo diría, no me gusta lo, lo, confrontar con nadie pero le tengo mucho cariño a Susana, mucho, y me pareció raro esto, porque testigo de casamiento, y a veces, a veces, eh, puedo estar de acuerdo, no una cosa son los pensamientos, y otra cosa son los sentimientos, con las cosas que ella diga, pero um, valoro en ella mucho un sentimiento que tiene de siempre estar en un estado... Um, eh, bastante amoroso y yo nunca lo he oído hablar mal de nadie, ¿no? Te recuerdo que soy su testigo de casamiento, eh, que fui todos los programas, primeros programas <ríe> con Darín, que, donde ella hacía Hola Susana, y, vamos, muchos viajes, estuvimos juntos en Miami, en otros sitios. En realidad ya me confundo ahora, ella no, no, no me acuerdo todo, pero toda una vida toda una vida, y se ríe mucho con los videos de Jesús, y nos hablamos siempre, así que nada, nada, abrazos, un beso.